Visito comunica siendo lo nuevo de hoja. Cuidado Picoro, él es muy fuerte. No voy a permitir que nadie muera aquí. Te demostraré lo que es un verdadero Saiyajin. Por los <risa> Vaya dato perturbador Picoro. <risa> Ay gracias a Dios no fue. <risa> ¿Mm? Uy. ¿Oy? ¿Ocurre algo Yo quiero te contar ¿Un beso? ¿Fala? Mata por tu por Eso ya no me satisfaz ¿Ya <ríe> ¿Qué? <ríe> Ok. ¿Qué fue? No es usted, soy yo. ¿Qué está pasando? achei que estava apaixonado por você, mas era uma mentira. Hmm? Queria que tudo desse certo, mas infelizmente eu não sinto nada. No nada? Eu, eu só queria saber como você era na cama. Isso <risos> não é verdade. Você não sabe nada. É sincero. Oh. Você nem me conhece. Você foi só foi só, você foi só uma conquista. Eu não acredito em você. Foi tentar na conquista. Olha, eu não sei como fazer você entender isso, mas... Não significa nada pra mim. É isso que veio me dizer? Desculpe, eu não queria que... Eu não queria que você... Você é um tremendo idiota. <risos> Sai daqui. Ah... Me toques. <ríe> ¡Guácala, ¿Me okay? <ríe> okay. ya fui, es fácil ok Ok, no sé. Ey, esa.. Ya sé que este es este una copia de la animación de Kijinpei. es la de Torre y de Capitana Marvel. ella ya vi el video en su, en su tiempo ese año. ¿Qué? ¿Qué Otra vez. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, ¡Wow! oh, muy bueno eso! Hinata! Pero, for real, Hinata, love you. Last night you really put the in Kage. <risa> ¿Qué carajo ¿Qué hago? re hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué Más ¿Qué ¿Qué Wow. Caulife que de que su G, ¿no? Ok. Vos hay en tres. <risa> Vos hay en Dios, ¿sabes? Okay. Va a rechetar. ¿sí? <risa> oh, pero posiblemente... En fotógrafo super más seguro a ver qué es esto ¿Mm? Goku vale le quita el pelo ok ¿Qué? son todos iguales no puede ser no puede ser son todos iguales no me lo estoy creyendo Tenshihan también <risa> sí, era obvio ya más o menos algo se parecía no? ya había visto un bebé de Tenshihan que parecía a Goku sin cabello desde que comencé de Dragon Ball me había confundido a Goku, a Goje con Yancha cuando tenía con el pelo corto. ¿no? Cuando empecé a mirar a Dragon Ball por primera vez. ¿no? Y si si todos casi son... En el anime casi algunos primero son todos iguales. Que hay otro de Yorga, a ver qué es. A al carajo ¿eh? You're fighting, so you... ah meme de invencible Mark, Think, crumble, piensa billeta por qué decidiste enfrentarte a mi solo <ríe> algo así ok, drambo, super Encárgate de Giren, el flay es toda mía. Pero. Ojan! ¿Eh? ¿Quién eres tú? Yo <risa> voy a pegar tal cogida y te voy a dejar temblando. God, Yo también diría lo mismo. <risa> What the fuck? Yancha <risa> ver si aviso o okay. Fabrizio. Uh, porque la censura. <ríe> bueno, estamos en YouTube, lento. Después lo busco. <ríe> sí, se sí, suba sí. What the fuck? What but, but I don't, don't you? You is a motherfucker, you know that? ¿Qué? ¿Qué? I can explain. You is Oh no uh, I can explain. La Explicación, buah, La embarazo <risa> Vamos a pasar ahí en 3 Ok Eh, bonito dibujo <risa>